Bien, gracias compañeros. Eh, vamos a presentar, está aquí en el piso con nosotros, Marcelo Urrua, abogado del club de rugby de Zárate. Este, y que justamente, en función de una mirada judicial y una mirada que tiene que ver con el deporte, queríamos escuchar el testimonio. Y también tenemos acá con nosotros en el piso, a Celia Antonini, psicóloga clínica, ¿no? Para entrarle, eh, digamos, al tema, el enfoque psicológico de quienes agredieron y de quienes fueron víctimas, así que bueno, abre el, el fuego Urrúa eh... Urra Luis, ante sí. todo sí. es un tema duro, ¿no? A mí me, me cuesta abordarlo por, por todo lo que pasó, por todo lo que se dice, ¿cómo lo ve usted? Primero es una situación dificilísima para el abogado defensor que está actuando hoy en la causa. Sí. porque desde el día uno ya eran condenados ¿Sí? Entonces se hace muy difícil trabajar en una, en una causa, en el proceso de una causa, en la cual el 99% de los que opinan intervienen en la causa o no, ya condenan a, a las, en ese momento 10 personas y después a las dos personas que, bueno, sobresee la la propia Fiscalía, porque no los encuentra en el lugar del hecho. Eso podría haber afectado, no sé cuántos testigos son, doctor, usted me habló en un momento de 140 testigos aproximadamente, Más yo menos, leí, sí. pero cuántos testificaron efectivamente y cuánto pudo haber influenciado la opinión pública sobre ellos. La opinión pública influenció en un 90%, por eso le repito que desde el día uno, eh, estas ocho personas que ahora están detenidas en el proceso, ya resultan castigados para bueno. la opinión pública. Muchas gracias. Ahora hay que esperar, bueno, da, hay que esperar eh, cómo continúa el proceso. Mm. No hay que desconocer que hay muchísima prueba. Pero también hay que respetar el tecnicismo del proceso. Perdón, doctor. Para contextualizar, usted es el abogado del club donde juegan estos chicos. Yo soy el abogado del club donde jugaban estos chicos. ¿Todos? Sí. No, solamente tres. Sí. ¿Quiénes son? Y en, en el momento, en el momento de, mm. del hecho. Eh, por ejemplo, Thompson estaba jugando en el SIC, o casi uno de esos dos, sí, ya sí. se había ido hace meses de club. Cuatro chicos no eran nunca, jugaron al Rabia en el club y después estaba practicando activamente uno de los Pertossi, creo que era Lucas. Sí. El otro chico era Guarino. Y un tercero que... ¿Guarino no, no está acuerdo. imputado? No, totalmente sobresalido. Doctor, lo, lo primero no que es. hay que decir también es que chicos están detenidos porque están siendo acusados de un asesinato y ahora están en un juicio por eso. No es que están detenidos porque sí. O sea... Yo en ningún han... momento dije que estaban detenidos porque sí. No, dijo. dijo que como que se lo están juzgando por anticipado. No, están siendo llevados a juicios porque están sospechados hasta aquí de un asesinato. Sí. O sea, no es lo que por yo juzgamiento te... de la sociedad. Lo que yo estoy contestando es sí. lo que me preguntas. si... Ahora considero que la opinión pública tiene cierta interpretación sobre el juicio sí. y ya tomó una parte. Usted y habla de la real. condena social. Pero vayamos a ver si, si, si le parece, porque usted directa. es el apoderado y es el abogado justamente del Club Zárate donde eh, jugaban algunos de los acusados. Vamos 3. a compartir algunos de los posteos para que por ahí usted nos pueda explicar a qué se referían dice legalmente ellos son inocentes hasta demostrarse lo contrario bueno es un es lo que está lo diciendo claro es lo que está eso, diciendo acá eso lo dice la constitución claro, pero sí. perdón no lo eso quién lo determinó que se publique usted asesoró ahí, ahí no no porque hay una subcomisión de rugby y sí. generalmente a veces preguntan sí. o a veces ellos como compañeros o como deportistas se ven avasallados porque sí. esto, recordemos que transgredió todas las normas del deporte. Sí. Todos los rabies eran asesinos en un momento. Sí. Usted sabe no es que yo, yo tengo esto desde la semana pasada y en un momento nosotros creíamos que era algo falso. Porque me parece que en este momento... Claro. Claro. Es provocador. Es, es demasiado vos, es -ma provocador. marketing decís vos. O sea, que, que el club diga legalmente son inocentes. No ahí, no ahí, por lo que yo veo en el posteo, no dice club, dice Rubir Sarte no es la subcomisión. Pero ese Rack bueno. de Zárate no es la cuenta. Hasta ahora está, no se puede ingresar. O sea, no, no ni siquiera podés ver nada. Claro, está porque esto, esto ha trascendido tanto que la gente... Ahí está. Este es peor. Pará, vamos sí. con este, porque el otro tal vez la lo podemos discutir primera, más. También. Sus familias los esperan a los 10. Fue una travesura de chicos. Se le fue la mano, pero la perpetua no va a solucionar nada. ¿De acá qué me puedes decir, doctor? No, no, yo no opino así. Yo ah. creo que hay que respetar el procedimiento de que... Mm. Primero hay que probar cada una de las imputaciones y permitir que la defensa trabaje tranquila. Cosa que no se puede en esta situación. Es muy difícil defender cuando pero uno ya es atacado... La de claro. Me parece que hay una falta Ahora, de yo, humanidad, yo, yo, permita, Permítame, con sí. todo respeto. Eh, la palabra travesura no es una, una no. palabra correcta. No. Sí, pero además no hay algo. ¿Por, ¿Por qué se focaliza solo en las familias de quienes están detenidos? ¿Por qué no se, también se piensa en la familia de Baezosa? Porque a Baezosa también lo están esperando, su familia. Sí, claro. Entonces, me Yo... parece que de alguna manera es tomar partido para quienes generaron este incidente y son los que están llevando la consecuencia, más allá de la sentencia, más allá de lo que pase. Pero digo, de la misma manera que se considera el sufrimiento de familia de los rugbyers, la familia de eh, Baez Sosa también está sufriendo mm. y tendrían que haberlo nombrado en ese Twitter. Ver, no, no, me parece, acá hay un M19 que es una, una categoría, ¿no? y dice... Sarate Rugby Me parece que es, esto no es oficial del club No, no, parece, probablemente, asumo. probablemente Yo lo no, que le consulto qué fomenta, ¿Qué fomenta el club? ¿Fomenta unión? ¿Qué fomenta específicamente? Porque no va de la mano, no es congruente Cuando un club donde se fomenta la unión Se fomenta el compañerismo No va de la mano con los posteos Que están poniendo que es como agredir Como es como... O permitiendo como, Claro. Primero, no, provocar, primero sí. creo provocar. que Creo que no me voy a confundir en nada de que esos posteos no son de club. ¿Sí? Si no diría Club Náutico, Arsenal, Zárate. ¿Y? Y yo le bueno, vamos a con... algo que es concreto sí. y que la vamos gente vamos lo sabe también sincero. en su casa. Las familias no le pidieron disculpas a los padres de Fernando claro. Baezosa. O sea, y yo le quiero preguntar a Celia Antonini, que es la psicóloga que nos acompaña, ¿por qué las familias todavía no le piden perdón? Celia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, yo creo que por varias razones. Una, porque seguramente se van a inculpar o van a... Pensar que sus hijos ya son eh, culpables y piden disculpas. Mm. Creo que es una es un ardiz más eh, legal que una cosa que, lógicamente, cualquiera de nosotros si tuviera un hijo en, en esa situación y supiésemos por los videos lo que hicieron, pediríamos disculpas. Así pues es que Es una Pero, parte de estrategia, en realidad. Exactamente. Claro. yo creo que Es sí. un poco lo que, lo que eh. el otro día narró Lescano con relación al tema de los barbijos, corte sí. de pelo... Perdón, Pulcro, pero en algunos, en algunos es estrategia, en otros creo que realmente no les importa... Que tienen la misma, que los hijos tienen la misma cultura y la misma educación... Ahí está, vayamos al perfil de estos padres, ¿cómo son estos padres entonces, Celia? Bueno, teniendo en cuenta el comportamiento de sus hijos... Eh, lo que hay que tener en cuenta es cómo se genera la violencia en mm. realidad... O sea, eh, ser violento es hacer daño de manera intencional... ...físicamente o psicológicamente... ...o sea, cuando uno tiene una conducta violenta... ...sabe que le está haciendo daño al otro... ...para que una persona se forme en la violencia... ...hay dos, dos características... ...o nace con determinadas características cerebrales... ...o en la familia, en el momento de la crianza... ...mientras se va organizando el cerebro... ...que tarda como 25 años en terminar de organizarse... ...la violencia dentro del hogar, física o psicológica daña determinadas áreas del cerebro de la persona y se malforma o se organiza el cerebro de ese chico de una manera donde pierde la empatía por un lado y empieza a ser violento por